Los siguientes videos son una compilación de evidencias ovni que el público me ha enviado a mi correo. Algunos de ellos ya han sido investigados y otros continúan siendo un misterio. Archivos ovni, parte 1. Aquí, aquí, aquí, aquí. Ven, ven. se disuel, o sea, sí, ra, ya se ya había visto, visto, ¿eh? Ya. Aquí. Sí, Aquí. Que me vas a romper, si veo ¿Aquí? Dos, yo sí creo, creo también. también. Nosotros ya habíamos visto, ¿y ¿te acuerdas? Sí, sí, en Cuerna? Es como una nave ¿no? que se hace, o sea, nada. A ver si logro. No, no. no, nos vaya nada. Híjole, no, no sé si para alcancen para a ver. Sí se ve. Pero hay ideal. unas bolas. Algo lateadas, se llega a ver. Algo. Y no nos dejan tomarlas, pero. Está. ¿Están de acuerdo que eso no, no. lo No, no, mira, No se deshicieron, ahí vienen otras. ¡No manches! Oh, no. No, ¡Oye, qué horror! ¡No manches! ¡Son no, ¿Oigan, son un montón! Parecen como palomas, pero. No, pero están Son y aparte... plateadas. Y, y, y, y, ¿Y a esa altura? O sea, nada se va a mover en esa onda. Ni un avión, ni globos, ni nada. No, y con esos movimientos circulatorios, ¿no? Circulares Pero a ver si se ven, Katy, porque... No hay en otro viven. avión Sí, es que es la ruta sí, aérea sí. Mira, ven. el avión va a pasar abajo ellos de ellos sí lo ven, pero nunca dicen. Nunca Oye, nunca ven. Oye, ¿cómo se, se ven plateados? Ver, y luego Mira, se ahí al medio. lado Mira, mira, mira, el tío da la vuelta junto a ellos Yo creo que ellos están más... Allá. No lo veo Ahí está, al lado de la nube Ahí está Ahí está Se va a esconder, mira. Se escondió atrás de la nube No, está delante de la nube, mirá. Tiene un movimiento raro, mirá. Ahí, ahí, estoy haciendo súper foco, mirá. Estoy re bien, mirá. Está delante de la nube. Desapareció. Desapareció, pero desapareció de la nada. Mi amor. ¿Eh? Güey, mira aquí cómo se ve Ya no salió otro ¿Y esos son. Sí, son Mira, en el ¿Eh? celular, ¿la vi cómo se, se ven A ¿Eh? ver ¿O qué es eso? Son las dos luces, esas, mira O sea, está algo bien, loco nunca había visto en la Mira, ven ¿La vi cómo se mira, le ven? Mira, esa, esas esa luces salen de ahí y se quedan paradas Y, quedan paradas, y luego andan Mira, en el celular, ¿ves cómo se la ven? La mira, la mira la Mira la mira, la mira. mira, ¿cómo ¿En se, se ven con el celular, David? Pero ahora que las amigas no se quedan paradas Y se van volando pero ya van como 100. Es mira, las ¿sí? ¿Esa luces. Esas dos luces que van? que van a ir a ver. ¿Y se ha moviendo bien lentísimo ir a, ¿Y a ver ¿Ve las luces. No, eh, y se paran y luego se van de lado. Y ya se van... No, pero bueno, ah, no, no, no, no, sea, no, se mueve. Mira, mira ¿no? ya se van de lado. Ya se van de lado, quejándose. Y vuelve a aparecer de la nada acá. ¿Es algo contigo? Sí. Oye, pero no se están quietas nada. No. Mira, mira. Se ve. platillos voladores mirá vamos para que no vean mirá saluda para que vean para que vean los platillos voladores volando en la bahía de panamá tres platillos voladores arriba de la bahía tres luces Arriba de la bahía de Panamá Maldito, mira Chucha, no sé si lo puedo, yo lo puedo ver con los ojos ahí. Yo lo puedo ver con los ojos, no lo puedo grabar ¿Dónde estás, hijo puta? Lo acabo de ver Ya está, tiene las nubes. Puta, un avión que no suena. Amen. Mm -hmm. que sean patos ni aves que es necesito que alguien me ayude y me diga a preguntar qué es es, es algo súper cañón no se alcanza a distinguir de repente brilla muchísimo ay no sé no sé qué sea y están de repente forman una especie de triángulo de repente se hacen Círculos, ah, oh, ya se van a mover. A y de repente brilla muchísimo. Si tienes algún video de Ovnis, mándamelo a mi correo oxlacooficial.com.